Bienvenidos a vuestro espacio curlimangue.org Pues hoy vamos a hablaros de este, de, de la Nivea. Yo creo que ya os hablé de lo que es la diferencia del la, de la agua micelánea y lo que es la crema de leche, ya os hablé. Entonces, hoy quería hablaros simplemente de lo que es el agua micelánea Nivea para explicaros que la verdad es que me, me encanta. Me encanta cómo como me deja eh, lo que es la piel, me la deja súper suave, me la deja muy fresquita. Y bueno, ¿cuándo recomiendo yo la Watch Smith Lanner, ¿De acuerdo? Ya sea esta de, de, de, de Nivea u otra que tengáis. Pues yo la recomiendo siempre Primero, claro, evidentemente es para limpiarte lo que es el maquillaje de la piel. acuerdo, Ya sabéis que hay dos tipos, el normal como este que yo tengo y lo que es el bifásico. El bifásico es para los productos que son permanentes, como varas de labios que son permanentes, como los típicos, estos brillos estos de labios que han salido, se han salido tipo tinta, que, o sea, todo lo que sea waterproof, o sea, decir, a prueba de agua, con el agua, el agua mitelana se va a quitar. Si es un maquillaje normal, Agua micelánea normal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el bifásico suele tener la mitad de aceite y la mitad agua, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis bien. Bueno, ¿por qué de gastarme dinero en agua micelar? Pues yo la razón, sobre todo en esta idea, yo me la gastaría, porque, porque no solamente te sirve lo que es para dejar la piel súper limpia, también te sirve para, antes de ir a dormir, si te quieres echar tu, tu crema de noche, te lavas bien la cara, te pasas lo que es luego un algodón con esa agua micelar de Nivea por toda la piel, bien, bien, bien, bien. Te va a dejar la piel muy limpia, eliminando cualquier eh, a, sustancia que haya en la piel, cualquier grasita que haya quedado, cualquier mota de polvo. De forma cuando tú te pongas lo que es el, el, tu crema de noche, penetre muy bien en tu piel, o se asiente muy bien, de acuerdo, sin que tenga ningún tipo de barrera eh, eh, para que haga su efecto, ¿ok? Ese es un punto uno, dos. Aunque tú no te pongas tu crema de noche, que siempre yo lo recomiendo para que la piel esté mucho mejor, también te sirve para refrescar. Ahora en veranito, en verano o con el calor, eh, es buenísimo por la noche también. Después de lavarte la, la cara bien, te la lavas bien, te echas, pasas un poquito de algodón fresquito eh, con un poco de agua miscelánea. Lo que yo suelo hacer a veces es, me cojo lo que es el algodón, lo empapo, lo meto un poquito en la nevera y con eso me doy por la noche fresquita para refrescar la piel, ¿de acuerdo? Entonces, me la va limpiando, me la y va es, lo que es, eh, liberando lo que es el frío, entonces yo duermo muchísimo mejor, okay Luego, por la mañana, antes siempre de, de, de, de, de ponerse el maquillaje, os laváis bien la carita, os dais bien un poco de agua micelar para quitaros cualquier impureza que tenga la piel, luego ya os podéis echar vuestra crema de día y luego proceder a maquillaros. ¿Veis cuántas cosas... Podéis hacer con agua micelar, o sea, sirve muchísimo, muchísimo. O sea que es muy importante para dejar la piel muy limpia y porque además te, te la refresca. Y al no tener aceite, no te da esa sensación de, de pegajosidad que dan algunas veces cuando te pones la crema en sí de limpiadora. Por eso yo prefiero el aceite, el, perdón, prefiero el agua micelar antes que la, la leche limpiadora, ¿de acuerdo? También es cierto que si tienes la piel muy seca, pues a lo mejor te conviene mejor utilizar una leche limpiadora, pero en mi caso, que yo la tengo grasa, la de c me va fantásticamente bien y la de Nivea me encanta. Creo que es una de las mejores que he probado Yo he probado bastantes, probado muchas, pero es, me quedo con esta por la verdad que me gusta. Así que espero que os haya gustado el review y nada más y suscribiros a mi canal Sabéis que yo soy Carmen Mange, que no sé si me, me he presentado si soy Carmen Mange, y que, y, que, y que estoy en Instagram, que estoy en Facebook, que estoy en Twitter, y nada, y, y que estoy anuf y que me encanta, me encanta esta agua de mi idea. Así que os la recomiendo.